Amigos de TechCetera, hoy tenemos el Spark 7 Pro, otro móvil de Tecnomobile, Mobile, una marca que aunque por estas latitudes no es tan conocida, en Asia lo es. Como pueden ver, soporta 2G, 3G, 4G, para los que tienen 5G en sus países, pues les cuento que no es algo muy común en Latinoamérica, entonces por lo mismo no está soportado. otras de las cosas interesantes que tiene el Spark 7 Pro es que tiene triple cámara, la principal de 48 megapíxeles con la ayuda de inteligencia artificial, algo que la marca llama Super Noche, tasa de refresco de 90 Hz, lo cual es bueno. No es lo más alto que hemos visto en el mercado, pero es bueno. El procesador tan conocido, MediaTek Helio G80, 5000 mAh de batería, lo cual es buenísimo, y Bluetooth 5.2, en este caso hablan de una función de Bluetooth Share que seguramente vamos a estar probando. La caja es atractiva, nada fuera de lo normal, algo que podemos ver acá es que tiene... 128 de ROM o capacidad y 4 GB de RAM. Lo cual a priori parece bastante justo. Dado que los 4 de RAM en esta gama media, mmm, bueno, lo probaremos. Y 13 meses de garantía, o sea, 12 más 1. Vamos a ver qué hay en el interior de la caja. Qué sorpresas nos ha mandado Tecno Mobile. Ups, aquí tenemos esta cinta, entonces la vamos a quitar rápidamente con nuestro cortador o bisturí Listo. entonces ahora sí podemos abrir la caja libremente bueno fíjense hablan de soñar y aquí vemos que hay una serie de goodies lo primero la herramienta para acceder a la sim y vamos a ver qué más hay aquí. Ya como en esta, en esta gama es costumbre, nos hablan de la garantía, nos dan la documentación para el usuario y el bumper. Fíjense que acá de una vez nos damos cuenta que el eslogan, por así decirlo, del teléfono es Dream. Entonces invita a los usuarios a soñar. Vamos a ver que, si la promesa del sueño se cumple o no. Que por ahora vamos a, a dejar esto de Dream aquí. Ya sacamos la, la herramienta. Y fíjense, el producto es el primerísimo primer protagonista. Nos hablan nuevamente de la cámara triple de 48 megapíxeles con inteligencia artificial. El Dot Display, cuando hablan del Dot es generalmente el Punch Hall porque acá hay una cámara. El procesador Helio MediaTek. G80, el modo Super Noche, y también parece que hay una captura a través de la sonrisa. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, los 5000 mAh. Vamos a abrirlo. Está bien bonito, ¿sí? un color que se llama Azul Alpes. Recordemos que también hay un negro magnético. Los nombres de esta gama siempre son súper interesantes. También hay un verde eh, spruce, creo que, que es abeto, o un neón sueño. Bien interesantes los nombres. Aquí lo vemos, un módulo de cámara bastante grande. Aquí hay algo que me preocupa y es que tiene un macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Lastimosamente, como ya lo he dicho en otros videos, esto parece ser un set de cámaras tipo sticker, en donde la marca le juega que entre más, mejor. Y pues la verdad, la única cámara que se ve bastante capaz es la de 48 megapíxeles, pero tendremos que probarlo. Aquí está el lector de huella. En la lateral tenemos los controles para subir y bajar el volumen. El botón de encender o apagar. Parlante mono, aquí algo que no nos gusta, dado que la batería es de 5000 mAh, que es grande. Imagínense lo que se va a demorar llenándola porque la entrada es micro USB 2.0. O sea, en esto sí, como dicen por ahí, no invirtieron y seguramente el usuario se va a ver un poco afectado por eso. Además, si se fijan, el marranito de carga o convertidor... Es solo de 10 watts. Entonces aquí pues falla para la marca. Yo sé que todas las marcas tienen que ahorrar y demás, pero pues eso va a afectar la experiencia de uso. Los audífonos, súper interesante que vengan. Un modelo muy parecido a los EarPods de Apple, pero obviamente se sienten mucho más baratos los materiales de construcción, más plásticos, más, más básicos. Entonces, no esperen mucho de los, de los audífonos, pero igual están incluidos, lo cual es bueno precisamente para que no tengamos que gastar más en el momento de poner en funcionamiento la terminal. Bueno, seguimos por acá, dándole un poco de orden a las cosas. La vamos a poner... El bombero protector Que se ensambla bastante bien Y por este lado solamente tenemos la entrada Nos toca quitárselo La entrada para acceder a la SIM Y al slot de expansión de memoria Si existe, vamos a ver ah Bueno, aquí sí hay una sorpresa muy grata Soporta dos nano SIM Y la memoria micro SD hasta de 512 Lo cual es buenísimo por aquí es totalmente limpio. Aquí tenemos la cámara tipo punch hole de 8 megapíxeles para selfies. Lo vamos a encender y efectivamente nos confirma que viene con Android, en este caso Android 11. Y recordemos que Tecno usa una capa de personalización que se llama iOS. En este caso tengo entendido que corresponde a la 7.5. Lo vamos a configurar y en breve, fíjense, el eslogan de la marca, con su sonidito, una marca muy sonora y nos muestra que es iOS Lo vamos a, a configurar y en breve les contamos cómo nos van y aquí nos confirma Android 11. Ya volvemos, fíjense, efectivamente viene con iOS versión 7.5.0. Algo interesante, nótese que después de configurar la cuenta de Google tenemos las opciones precisamente de desbloqueo, en donde está el código, el lector de huella, que se encuentra acá, y también reconocimiento facial, lo cual para esta gama es supremamente útil. Después de configurado todo, aquí tenemos el sistema. iOS tiene acá algunas cosas particulares, como accesos directos y demás. Fíjense, eh, lastimosamente tiene pues, un montón de bloatware, un montón de aplicaciones preinstaladas que pues, le ocupan espacio al usuario. Vamos a ver, por ejemplo, si las podemos borrar. Mm. A ver... Nope. Lastimosamente no nos está dejando borrarlas. Vamos a ver si desde acá algo deja hacer. no lastimosamente esta capa de personalización trae bastante bloodware que no deja eliminar así que pues tendremos que aprender a vivir con eso ah bueno por ejemplo algunas sí, fíjense acá logré eliminar algunos jueguitos que no necesito y que no quiero tener ahí pero las otras al parecer son parte de iOS y no se pueden eliminar fácilmente así que iOS tiene algunas funciones especiales precisamente para acelerar los juegos, para configurar los paneles como el que acabamos de ver en el modo de, de juego pues puedo poner cuáles juegos pueden, eh, por así decirlo, quitar las notificaciones, los mensajes y demás como los quiero recibir También para no volverme adicto me genera algunos recordatorios cada dos horas o el tiempo que yo quiera poner ahí cómo manejar los juegos, por ejemplo al adicionarlos acá y demás opciones avanzadas como manejar el brillo la, la, la, las notificaciones, también la red aquí puedo tener una especie de asistente en video para mejorar la experiencia con las notificaciones, puedo clonar aplicaciones que es algo que, que mucha gente tiende a preguntar puedo manejar también eh, qué hacer con los contenidos sensibles cuando está el móvil bloqueado y varias funciones de accesibilidad como por ejemplo a nivel de los menús, de traducciones de interacción por habla y demás ahora vamos a ver un poco también tiene un modo para niños para cuando se les da el móvil controlar sus hábitos digitales y también la parte de bienestar entonces acá se pueden poner controles parentales y demás vamos a ver un poco sobre las características del sistema bueno y algo que nos preguntaban es la capacidad recuerden esta es la versión de 128 GB de ROM con 4 de RAM y como pueden ver acá el sistema acabadito de, de configurar solo nos deja 130 GB de 128 quiere decir que eh, pues, viene bastante preinstalado ahora vamos a ver un poco las opciones de la pantalla por ejemplo la tasa de refresco y fíjense que lo primero que hace es vibrar para mostrarnos que tiene una tasa de refresco de 90 Hz no es lo máximo porque ya hemos visto de 120 Hz y más en esta gama pero no está mal, también la puedo configurar de 60 o que se actualice ella sola de acuerdo al contenido que estamos visualizando en este caso yo la voy a dejar al máximo para estas pruebas bueno y con esa batería tan grande que tiene el Spark 7 Pro vamos a ver cuánto pesa que es una de las preguntas que nos han hecho 214 gramos listo ahora lo que vamos a hacer es mirar el proceso de carga y para eso tenemos acá precisamente un cargador Vamos a conectar USB 3, que en teoría nos debe dar toda la carga o toda la potencia que necesitamos. Y aquí lo que hacemos es, con el cable incluido, lo conectamos. Fíjense que con el tiempo, el proceso de carga en USB tipo C va mejorando. Fíjense, pasamos de 5.2 voltios a 1.76 amperios. Lo cual, pues sí mejora, pero no descarga rápida debido al micro USB 2.0. Bueno, y ahora vamos a probar precisamente el Tecno Mobile Spark 7 Pro en Asphalt 9. Bueno, algo que nos preocupa un poco es el sonido, fíjense, aquí queda el parlante, entonces uno tiende a encajonarlo, pero en general está respondiendo. Acá vamos en la segunda pista vamos a ver cómo se comporta y nótese, logramos llegar también de primeros en la segunda pista o sea el rendimiento ha estado bien bueno y ahora vamos a ver precisamente el funcionamiento o performance multimedia la pantalla pues se, se ve bien Pese a los ángulos de visión no está nada mal, el volumen no es el más alto que hemos oído pero como les comentaba anteriormente lo único que nos preocupa es que tiene un solo parlante que puede llegar a ser encajeonado de acuerdo a cómo se coja el smartphone. Como podemos ver el brillo no es el mejor en exteriores así que pese a que le hemos subido todo el brillo lo tenemos acá en automático, fíjense. Nos sigue pareciendo un poco insuficiente. A nivel de las cámaras, lastimosamente, la predicción se cumplió. La cámara principal funciona bien, las otras dos son medio de adorno, son tipo sticker o calcomanía. Pero vamos a ver precisamente los resultados de las fotos tomadas algo que podemos ver es que efectivamente detecta la interfaz qué tipo de objeto estoy enfocando y si se fijan no tengo dónde cambiar los lentes lastimosamente como lo decía anteriormente son cámaras que parecen tipo sticker porque ese macro y ese sensor de profundidad son bastante básicos vamos a ver qué tal salen las fotos porque recuerden que la pantalla no nos deja ver bien. Le falta brillo. Vamos a, a intentar hacer un macro. Otra cosa que notamos es que hay un delay. O hay una demora. Mientras obturo. Y se toma la foto. Bueno y aquí tenemos el set de cámaras. Nótese la interfaz donde tenemos... Para grabar un video corto, estas son las opciones. La interfaz de video. La interfaz de inteligencia artificial. La de belleza. La de retratos. Y la de supernoche que vamos a estar probando próximamente. Por ahora vamos a ver qué tal los retratos. Entonces aquí vamos a tomarnos un retrato. A ver si hace efecto buque. Ok. Y dentro de las opciones, aquí las vamos a ver. Tenemos la grilla que es supremamente útil. Aquí podemos eh, autoenfocar los ojos. Localización, captura con un toque. La marca de agua que se le puede poner a las imágenes. Aquí podemos ver la resolución 4.3, formato de, de 12 megapíxeles donde se llega hasta 3968 por 2976, o el formato un poco más amplio de 20 a 9, de 7 megapíxeles, mucho más bajo, que llega a una resolución de 3840 por 1728. En este caso lo vamos a dejar así, un poco más amplio. También podemos eh, tener un temporizador para tomar las imágenes, la captura por sonrisa y también eh, usar el sensor de huella como si fuera un obturador vamos a probar el modo super notch Fíjense. se toma su tiempo y vamos a ver el resultado y ahora lo vamos a comparar versus simplemente el AI CAM Ajá. Nótese que aquí pues tomó más tiempo y obviamente lo que hizo fue aumentar la exposición. Pero igual hay ruido. Vamos a ver en el, en el modo AI cómo nos fue. En los dos sigue habiendo ruido, <risa> lastimosamente. Y vamos a ver la serie de filtros que hay precisamente en el modo AI, fíjense. Si lo quise grabar con, ese. con yeah, bro, este, yeah, bro, bro, está como interesante. Three, two, bueno, algunos, como pueden ver, hay que instalarlos. Otros vienen preinstalados. Nótese. Con buena iluminación no está nada mal. Obviamente no podemos esperar los resultados de un gama alta, porque pues no lo es es un gamma media media o de entrada eh, y esto se manifiesta por ejemplo en, el, en la velocidad de obturación y el enfoque con un poco de paciencia se logran cosas resultados que pueden llegar a ser interesantes como por ejemplo fíjense el agua pero obviamente esta terminal el Spark 7 Pro, es más para fotógrafos aficionados, ¿sí? que van a tomar una fotografía de vez en cuando, en un paseo y demás, que para un uso un poco más pro. Estamos grabando con los audífonos y el set de cámaras frontales de Tecno Mobile. Vamos a ver si por ejemplo nos deja, no nos da opciones para hacer zoom ni nada. ¿Qué pasa con la estabilización? Por ejemplo, cuando me muevo. ¿Qué tal se ve y demás. Bueno, y ahora vamos a ver el comportamiento de las cámaras frontales. Hoy estamos probando la cámara de selfie. El sonido no está nada mal. 7 Pro. Pro. Vamos a ver qué tal los colores, el sonido y de demás. Nuevo estamos los colores están un poco lavados. Y en breve vamos a conectar los audífonos incluidos en el paquete. Aquí ya conectamos los audífonos. Vamos a ver qué tal se oye. Y efectivamente aquí los hemos conectado, vamos a ver si se nota un poco la diferencia y algo que también sí, mejor el sonido, ver, nada que hacer la estabilización y demás acá vamos a estar pero le, a, le sigue vamos haciendo falta estabilización el y el color el Spark 7 Pro es más para un usuario del común que quiera navegar, usar redes sociales consumir contenido y de vez en cuando jugar y o tomar fotografías ya si usted es un usuario más pro que quiere fotografías de más calidad o que quiere jugar títulos triple A con gran consumo de 3D, posiblemente debe mirar hacia otros rumbos y obviamente invertir un presupuesto más alto, porque esta es una terminal precisamente para usuarios de gama media, de entrada o media media.